Frena de eso, noticias. Compañeros y compañeras, adelantar de la patria, el movimiento popular panameño dice presente. Yeah. sigue entregando los intereses del pueblo, sigue vendiendo a los norteamericanos al neoliberalismo y a explotar hasta la máxima a la población panameña. Esa monarquía corrupta y verdepatria es la que entregó el contrato de un vino a vivir a Panamá. Donde me están robando, nos roban la luz de instancia, roban parte de la naturaleza con la devastación que hay allí y también se están robando los minerales. Y al hipócrita de Pérez Guadalajara decir que pobrecito yo no sabía lo que hacía. Es un miserable cobarde que entregó lo nuestro a la Cámara nacional minera y a la de telecomunicaciones, electrificaciones, puertos, aeropuertos y todo lo que pudo privatizar en Uruguayan. Al igual que el gobierno por inmación de Dana, de Mireya, de Martín, de Martinelli y el propio gobierno de Varela y el gobierno de Borbismo. Son gobiernos que están por los intereses de los 115 ultramillonarios en contra de la mayoría del pueblo panameño. propuesta y visión de país capaz de transformar la realidad. Porque no solo van a trabajarse y analizar lo que pasa, sino lo vamos a transformar y a cambiar. Y en eso estamos tercos y en eso hemos elaborado tesis, la tesis de democracia real y participativa, que julio del año pasado fue la mejor muestra de qué significa el pueblo gobernando. No solo elige, sino el que es capaz de imponer lo que quiere, imponer la voluntad popular y obligar a tomar las medidas que le dicen. Ese modelo de sociedad y de democracia es el que tenemos que conquistar con la tesis de constituyente originaria autoconvocada, que el pueblo barra la coredumbre, que el pueblo asuma los tres poderes del Estado, que se redacte la nueva constitución y sea sometida al concurso de la voluntad popular. Para ello requerimos urgentemente acelerar la construcción del poder popular. Que es esto. Es la organización del pueblo como parte del pueblo organizado que estamos aquí. Pero no solo hasta los que estamos aquí, la inmensa mayoría está desorganizada en la comunidad en los sindicales, en los campesinos, en los indígenas, en los docentes, las mujeres, en las negritudes, en los jóvenes. Tenemos que acelerar sin duda la organización para poder cristalizar la posibilidad real del cambio de tanto arreado. ¿Qué cambio anhelamos? El cambio de la vida digna, el cambio por la felicidad, por la educación, la salud... Pública por el agua potable, por el trabajo del salario digno, por la recreación, la cultura, por la felicidad que nos niegan los 115 ultramillonarios, sus partidos políticos tradicionales y también su falsa democracia. Esa sociedad del futuro está en nuestras manos y está en las manos de las próximas generaciones. Fíjense, como la procónsul embajadora gringa es por todas las instituciones del Estado Cortizo es un gringuero un gringuero un entrevista. han sembrado bases militares nuevamente en el territorio nacional en Daniel. han militarizado la fuerza pública cuando la constitución violada en el 72 dice que no debe haber ejército y todas las fuerzas de lo que llaman los organismos de seguridad, SPI, Policía Nacional, SENAN, CENAFRON, son ejércitos. Y paurean las armas en noviembre para mojárselas al pueblo. Porque cuando toca defender la integridad nacional, entonces se el uniforme de como en la invasión de nefacta del 20 de diciembre. Por eso es que nuestro pueblo, la dignidad de él, el desarrollo de una lucha coherente con una estrategia y una táctica correcta debe encaminarlo a la liberación total desde el punto de vista nacional y social que es necesaria para la mayoría y su beneficio. Quiero terminar haciendo el llamado una vez a que podamos combinar todas las formas de lucha. La lucha en la calle es fundamental, la organización es fundamental, la movilización es fundamental, pero también tenemos que combinar la lucha político electoral. Es necesaria la lucha política electoral. En menos de dos años nos van a llamar a votar. ¿Y por quién vamos a votar? por los falsos independientes de los partidos tradicionales. Y ahí está un reto serio del movimiento popular. Hay posiciones, hay candidaturas minoritarias que encabezan, como decía Martín para saciándolo, pocos hombres cargan la dignidad de muchos. Esas candidaturas que surgen desde el seno mismo del movimiento popular, tenemos ser lo mismo de las organizaciones tenemos que apoyarla apoyarla con firma ahora y apoyarla en la elección de 24 y sin duda no hace falta volver a organizar el instrumento político electoral del pueblo con una visión distinta con una forma de ver el país distinto con nuevas propuestas populares y mayoritarias. y a eso estamos llamando a la conciencia de nuestro pueblo y a la conciencia de sus dirigentes y de sus organizaciones para dar los saltos cualitativos que pedimos. Termino con dos consignas fundamentales. ¡Sin lucha! ¡No victoria! ¡Sin lucha! ¡No victoria! ¡La pelea es! ¡Perezo! ¡Viva el pueblo de la Nación! ¡Viva! Frena eso, noticias